Pues les saludamos en este momento, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos una vez más a, a Hoy eh, Estamos aquí, estamos nuevamente en este parque, eh, este espacio aquí que hay, muy bonito, no cabe duda. Y como pueden ver, eh, pues hay un espacio bonito, verde, aquí en, en, en el campo. Y pues bueno, lo menos que queremos es ser de ayuda, ser de bendición y en este momento me hacía ahí una pregunta estaba leyendo algunos libros y, y estaba hablando en el libro sobre la superación y hay diferentes tipos de superación está la económica está la la superación pues espiritual también hay, hay muchas formas de cómo ver la, la cuestión de la superación entonces pero yo, yo quiero hablar pues bueno de la superación personal también porque no y sobre todo de la superación eh, espiritual miren comentábamos eh, en uno de los vídeos anteriores que las promesas de Dios pues, son para sus hijos de allí la importancia de que tú, yo y todo el mundo podamos estar en el camino del Señor viviendo la vida espiritual que Dios demanda es como cualquier hijo de familia si está en una buena relación con el Padre pues va a tener todos los beneficios, va a tener la herencia, va a tener todo, todo, todo lo que el Padre pudiera dejarle o darle. Entonces, así nosotros también estamos en las mismas condiciones con, con Dios, con el Padre. Dependiendo de nosotros mismos, cómo está nuestra relación con Dios, vamos a estar teniendo pues todos y cada uno de los beneficios que Dios da a sus hijos entonces si tú y yo y todo el mundo obviamente estamos en esa perfecta relación con Dios con seguridad que Dios nos va a bendecir ¿por qué? porque son sus promesas Como sus hijos tenemos el derecho vamos a llamarlo de esa manera a recibir de la herencia de recibir la bendición, de recibir lo que Él tenga preparado para nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar en esa perfecta comunión con Dios. Hay dos maneras muy fáciles y muy sencillas. Una, atendiendo a su palabra y orando. Dios nos sana a través de su palabra. Y nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Entonces, quiere decir que lo que tú y yo y, y cualquiera pudiéramos necesitar, lo vamos a lograr con Dios. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a Él. Él nos va a estar dando la enseñanza, Él nos va a estar corrigiendo, nos va a estar dando pues, todo lo que tú y yo necesitamos. Entonces, qué tan difícil es orar mira ahí entra parte de la superación personal y, y también espiritual cuando tú y yo nos proponemos a tener ese contacto con dios lo vamos a lograr es fácil es difícil ni es fácil ni es difícil simplemente es una práctica es una práctica que tú y yo podemos ir teniendo poco a poco y si tú y yo empezamos a practicar la oración con seguridad que vamos a tener esa relación perfecta con Dios entonces vamos a orar, ¿qué te parece? te quiero orar en este momento por ti. quiero pedir al Señor que Él bendiga tu vida tú que me estás viendo ahorita y escuchando yo quiero que Dios bendiga tu vida ¿Quieres recibir la bendición? Pues prepárate. Padre, te adoramos, le bendecimos, le honramos y le glorificamos en este momento. Señor, yo quiero que usted envíe la bendición a todas las personitas que están en este momento viendo este video. Ante cualquier necesidad que tuviese, Padre Santo, bendígale. Y a ti te digo, mi amada. A ti te digo, mi amado, declara en este instante, declara en este momento, cuál es tu necesidad delante de Dios. Y dile que perdone tus pecados, que perdone tus errores, si los hubieras cometido. Y dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero su bendición. Y alza tu mano al cielo, si quieres. Hazlo. Tal, tal vez puedas hacer eso así como yo lo estoy haciendo en este momento y mira que qué bonito tenemos estas nubes ¿verdad? entonces dile señor aquí estoy aquí estoy señor estoy ante su presencia estoy acompañando aquí el hermano cabas y padre y yo recibo la bendición que estado anhelando y esperando y declara cuál es tu necesidad declara cuál es tu lo que tú más anhelas y deseas, declara y por fe, recibelo en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y a ti te digo mi amado, a ti te digo mi amado, recibe la bendición en el poderoso nombre de Cristo Jesús y a usted Señor le damos toda la honra, le damos toda la gloria y le damos toda la alabanza en Cristo Jesús, amén, amén, amén, recuerden aquí está nuestra información, soy su amigo Rafael Cavazos y nos vemos en el siguiente video y bendiciones.